Egun egun garantizua dugu gaurkoa, lankilleon eguna Euskal Herrian eta mundu osoan. Gaur, lap Euskal Herri osoan mobilizatzen ari da. Bilbora eta Gazteistik Maulera. Euskal Herriko Sindikatu nacional Bacarra garelako. Lehenik eta bein, gaur, mobilizazio honetan eta beste herri aldetakoan zenbait preso hoy eta errefusiatu hoy parte txar, parte hartzen ari dira. Beste batzuk ordea ezin dute parte hartu. Beraientzakat, beraientzata da gure lehenengo mesua. Herri honek lortu du Euskal presoak Euskal Herria ekartzea eta aurrengo orronkari helduko diegu orain. Euskal preso, erre eta deportatu guztiak. e deporta tu gustiac, echera. Euskal mesúa Mesua, nació Arteco, Lagunei, Susandunay Diego. Gaur, Munduco, Federacio, sindical ecoquideat, movisachenaridera, vos continente tan. Clase sindicalismo a, calera terada Gaur. Veray en Chaco, eré, en una de estas movilizaciones, en el desfile multitudinario de la Plaza de la Revolución de La Habana, está participando una representación del la para transmitir al pueblo cubano nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Catuta También queremos trasladar un abrazo internacionalista a la clase trabajadora de todos esos pueblos en lucha por la justicia social, por la libertad, contra el fascismo. En Palestina, Sáhara, Colombia, Brasil, Perú, El Salvador, Irlanda, Escocia, Córcega, Nueva Caledonia, también en Italia y en el Estado francés. Y en definitiva, a quienes luchan por una vida digna en cada rincón del mundo. Eskuti iduaz, independentismo y internacionalismo a mundo berri bat nahi dugu, non erri guztiak libre y diren. Mundu berri bat non pertsona guztiak libre izango diren. Horregatik, gaur, gure compromiso internacionalista eta antiimperialista berresten dugu. Horregatik, gaur, guerra imperialista pairatzen duten munduko languille guztiei gure elkartasuna e Adiera sinai diegu. Guerra Gelditu. Ucrania Coa. Yemen Coa. Siria Coa. ere. Horregatik, Gaur. Buene compromiso. Berrechinaidogo. Onda dugu, ecológico. ekologikoa, eragiten duen. Carapen eredua. Borroca checo. Eta horregatik ere, Gaur. mundu, munduko Choco desverdilletati. Euskal Herrera. Datosen. Languille oye. Antola, tú, eta defenda checo, ronca Berrestendugu. Marchó Aren Iruan, e en Besala, gure compromiso antiarracista dugu. Gora Munduco, Languillería. Estamos en un contexto difícil para la clase trabajadora. Suben los precios pero no los salarios. Aumentan las necesidades de cuidados, pero no los servicios públicos para atenderlas. Es claro el ejemplo que tenemos en Osakidecha Después de lo que demostró la pandemia, en vez de fortalecer el sistema público de salud, nos plantean un centro de salud virtual, una asistencia sanitaria diferido, que no nos tomen el pelo, Estamos siempre con los recortes, los de la crisis del 2008, los de la pandemia, ahora la subida de los precios, de los alquileres, de las pensiones, de la energía. Utilizan utilizan diferentes pretextos: de la crisis financiera, la pandemia, la guerra en Ucrania, pero el, el verdadero motivo siempre es el mismo: la avaricia patronal, la avaricia del capital. Pero ahora los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria. Están dando un paso al frente. Lo dijimos hace un año. Hay que abrir una nueva fase de lucha. Hay que multiplicar las luchas sindicales. Y hoy podemos decir que esa fase de lucha ya se ha abierto. La mitad de las huelgas que se han celebrado en el Estado español han sido en Euskal Herria. ¡Gora, Euskal son multitud los procesos de lucha y de activación que hemos vivido aquí, en Araba, desde septiembre. En intervención social, en el metal, en, en educación, en vinícolas, en ambulancias, en decenas de empresas. En muchos de ellos hemos conseguido importantes logros. Y, por supuesto, actualmente son muchos los sectores y empresas que siguen en lucha. Las residencias de la, de la tercera edad en especial a las Madres Mercenarias, el Ayuntamiento de Gasteiz, en Osaquidecha, en Aldema, en SDA Factory, también el colectivo de pensionistas, el Movimiento Juvenil, en la Primera Línea también. Y recordamos especialmente a las trabajadoras de limpieza de Osaquidecha en un proceso de huelga de tres semanas en defensa de sus derechos. ¡Ánimo, Gustio y Lortuco du Sue! ¡Lortuco du! La gente de LAB sois la que dais vida al sindicalismo. Por eso estamos orgullosos y orgullosas de nuestra militancia. La gente de LAB sabéis que los cambios no van a venir de una mesa de diálogo social, sino de la lucha. De la lucha. Los cambios no van a venir de Madrid, sino de Euskal Herria. La gente de LAB sabéis que hay que dar ejemplo. Que las huelgas no solo se convocan, que hay que prepararlas y trabajarlas. Que para ganar el pulso a la patronal pública y privada hay que organizar intersindicales. Que el objetivo de la acción sindical no es sacar réditos corporativos como sindicato, sino conseguir avances como clase trabajadora. La gente de la app está poniendo en marcha el nuevo sindicalismo. Bye. Labek, euskal sindikalismo berria ordezkatzen du. Guretzat, hitza eta ekintza eskutik doaz. Esan genuen, sindikalismoa berpentsatu beharra zegoela. Prekarietatean bizi diren gana, gerturatu behar zela. Eta egiten ari gara. Etxeko langileekin, raiderzekin, kultura ere langileekin, edo landa ere langile migratuekin. Esan genuen, sindikalismo soziala egin behar zela, eta horretan ari gara. Mugimendu sozialekin batera, feminismoarekin edo mugimendu ekologistarekin. Martxoaren sortzian egin genuen bezala, eta maiatzaren hogeian araba bizirekeko mobilizazioan egingo dugun bezala. Ez gara baldintzak hobetzearekin konformatzen, eredua da lehiatu nahi duguna, eta horretan ari gara. Madrilen eta Parisen posible ez diren aldaketak hemen gauzatzeko lanean ari gara. Independentismoa aldarrikatu ez ezik praktikan jartzea delako erronka. Lan eta babet sozialerako ekimen zehatzak hemen martxan jartzea. Euskal Errepublika eraiki nahi duen esparru sindikal, sozial eta politikoa artikulatzea. Nor vere autonomía tic. alda eta social eta político agenda partekatua eratuz. Gu es Guinella jaio sindikatu guisa azteco. Asi asken ari gara. baina beste zerbaitetarako jaio ginen. Clase eta herri besala askatzeko eta ambicio rekin jarraituko tu codugu borrokan. Porque la clase trabajadora somos la mayoría de este país, pero las políticas públicas no se diseñan, no, no se hacen teniendo en cuenta esta realidad. Las encuestas son contundentes: dos de cada tres personas manifiestan que no ven posibilidad en incidir en política. Mientras tanto, el lobby patronal condiciona continuamente las políticas económicas, presiona para privatizar cada vez más y bloquea la reforma fiscal. Así que es hora de terminar con esta situación antidemocrática. La clase trabajadora debe hacerse valer, la clase trabajadora debe articular y ejercer su poder. Aumentemos la presión por el triple reparto, reparto del empleo, reparto de los cuidados y reparto de la riqueza. Estamos trabajando en ello, codo con codo con el movimiento feminista. LAB se suma al planteamiento de lucha del movimiento feminista para la huelga feminista general, porque hace falta un cambio de paradigma, cambiar los cuidados para revolucionarlo todo. La clase trabajadora debe articular y ejercer su poder para poner en el centro de la agenda política nuestras reivindicaciones. Salario mínimo de 1.400 euros por 30 horas semanales. Sistema público de cuidados, de salud, de educación y de vivienda. Pensión mínima de 1.080 euros y reforma fiscal. Que el capital pague los impuestos de una vez. Disputemos todo en todos los espacios. Disputemos en los centros de trabajo y disputemos en la calle. Disputemos también en las instituciones. Ni un voto obrero para las y los neoliberales vascos. Beste mundu bat da egin y duguna eta beste mundu bat egiten ari gara. Ekinza bakoitzak daukalako bere balioa. Labkide bakoitzaren ekarpena da garrantzitsua. Gora euskal langileria. Gora, Gora maiatzaren lehena. Que me come a cautirurecatea, ti clurean condenado tristea.